¿Quieres un caramelo? Gracias. Son mágicos y están muy ricos. ¿Y por qué son mágicos? Curan la pena. Mm. Mm. Bueno, no están tan ricos, pero sí que curan la pena. Dentro de poco te sentirás mejor. ¿Cómo te llamas? Me llamo Serafina, pero prefiero que me llamen Sera. ¿Y dónde están tus padres? Supongo que tendrás padres. No. ¿Y tú? ¿Tienes hijos? No. Pero estoy casado. O al menos lo estaba. ¿Era guapa tu mujer? Sí, muy guapa. Cuando la conocí, me miró fijamente a los ojos. Y algo nuevo se encendió de repente dentro de mí. Yo creí que una mujer así no se fijaría en alguien como yo. Pero al tiempo un amigo nos presentó y tuve la suerte de caerle en gracia. Se reía mucho con mis bromas. Y esa risa me hacía sentir el hombre más feliz del mundo. Cuando nos casamos, me prometió que nunca me abandonaría. Y yo la creí. ¿La querías mucho? Sí, mucho. Todo lo que un hombre es capaz de amar a una mujer. Y un poco más. ¿Y si tanto la querías? ¿Por qué le hiciste daño? 雨 <laughs> <laughs> uh... ¿Cuántos años tienes? Ocho. Ocho es un número precioso. El ocho no es un número, sino todos. ¿Ves? Así lo escribe todo el mundo. Y así es en realidad. ¿Lo entiendes ahora? ¿A dónde vamos? Lo importante no es a dónde, sino para qué. La vida es tan corta que apenas te tiempo a descubrir que nada es lo que parece. Si hubieras vivo tanto como yo, sabrías muchas cosas. ¿Muchas cosas? ¿Como cuáles? Dime alguna. No son fáciles de comprender. ¿Cómo le explicarías qué son los colores a alguien que no puede ver? Yo me considero una persona bastante inteligente. Me gustan las matemáticas, leo mucho y tengo un puesto de gran responsabilidad. Bueno, puede que me cueste un tanto relacionarme. Tengo amigos pero nunca he compartido con ellos las cosas importantes sí, es cierto soy un tanto huraño y me enfado con facilidad pero es que no me cae bien la gente me gusta estar solo prefiero estar solo que crea que estás solo, pero nunca lo estamos. No podemos. Nuestra naturaleza es especial, porque estamos hechos de trocitos de estrellas que cayeron del cielo y se rehicieron a sí mismos con la ayuda de otro. ¡Qué gran explicación! Es que has estudiado bioquímica. No, tontorrón. Lo de los trocitos de estrellas me lo acomodo de inventar, pero lo demás Sí, es cierto. ¿Lo demás? ¿Qué? ¿Lo de que nuestra naturaleza es un tanto especial? No, hombre. Lo de que nunca estamos solos. No debes tener miedo. No es un final, sino un comienzo. Este es el fin y a la vez el principio de todo. Has completado un ciclo vital. Todo sentimiento, sentimiento tiene, tiene su origen, origen en un mundo ideal y perfecto. Allí, el ser humano es emoción pura y el amor el único mapa del mundo.